el Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo del 1 al 9 En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos A todos los pueblos y lugares donde pensaba ir y les dijo La cosecha es mucha y los trabajadores pocos Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan que la paz reine en esta casa, y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. La mies es abundante y los obreros pocos. Los primeros mensajeros enviados elegidos de entre los doce, han fracasado en su misión entre los samaritanos. Jesús decide nombrar a otros 72, número de las naciones paganas de la tierra, y a ellos Jesús les da como a los 12 unas instrucciones básicamente iguales con algunos añadidos peculiares. A los 72 les envía como corderos, manso y dócil, entre lobos, imágenes de la hostilidad del mundo, la misión estará asediada de peligros y adversarios. A los doce Jesús les dice: No deben llevar ni bolsa ni alforja, tampoco sandalias, pues deben ir por el mundo descalzos y sin provisiones, como si estuvieran en el espacio sagrado del templo, puesta su confianza y su seguridad en Dios. La misión.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 Es urgente, hay que llegar a la ciudad y a las casas cuanto antes, por lo que no se debe perder el tiempo por el camino en saludos interminables. Los misioneros cristianos son portadores de paz en el sentido pleno que esta palabra hebrea, Shalom, tiene por lo que es igual de progreso, bienestar, desarrollo y todo ese cúmulo de condiciones que hacen la vida humana plenamente satisfactoria. Al entrar en cada pueblo compartirán la mesa que les ofrezca y curarán a los enfermos en correspondencia por la aceptación y como prueba de la presencia de la cercanía del reinado de Dios. Hoy de manera particular al celebrar a uno de los evangelistas, la iglesia necesita muchos y muy santos evangelizadores que con su predicación y con el testimonio de su vida sean los instrumentos de Dios como lo fue San Lucas para que el mundo conozca el amor de Dios. Pero no solamente necesita de la generosidad de los llamados a ser apóstoles sino también de aquellos que hacen posible la acción de los enviados. El texto nos dice que el apóstol vive de la generosidad del pueblo y es a través de estas dos acciones, la predicación y la ayuda a los predicadores, como el reino de los cielos puede extenderse. Atendamos a cada uno de los que Dios nos ha pedido, y sea que nos haya llamado a la predicación o a sostener la obra, seamos generosos. Que el Señor los bendiga.